live Listo Listo, ahora sí estamos en vivo eh, Bueno, entonces mientras las personas se van conectando eh, les voy a contar un poquito sobre qué es Librotopía y por qué estamos acá Librotopía es un evento que apenas nació este año, hace unos meses eh, Bueno Después de varios meses de dificultades por pandemia, de dificultades por encierro, salíamos, entrábamos, eh, volvíamos a la universidad, volvíamos y nos quedábamos dentro de, de las casas. Eh, era un evento que realmente eh, quería, queríamos empezar desde hace rato, pero, pero que por distintas cosas de la vida pues, se había tenido que posponer. Eh, Librotopía nosotros eh, lo empezamos desde Axolotoe, eh, en conjunto con, con la red de bibliotecas públicas de Medellín, eh, ReviPoa y eh, lo que es, fue una conversación eh, que otras dos compañeras del comité hicieron en el que miraron cuál eran los, cuáles eran esos libros que estaban faltando en la red de bibliotecas y eh, lo que se, se nos dimos cuenta y nos dijeron fue que eh, estaban haciendo falta libros infantiles libros infantiles y nosotros quedamos asombrados porque son los libros infantiles los que nos conectan realmente a la literatura. Uno de niño empieza a acercarse a la literatura con el primer libro de cartón grueso que uno lo empieza a mover y uno no sabe leer, pero uno pasa a los dibujitos o las texturas y todo y, y es algo que lo deja uno como marcado más adelante y ya después cuando le leen un libro juvenil alguien más se lo lee uno empieza a leer y así empieza como ese desarrollo entonces eh, nos pareció importante en esta primera esta primera edición de librotopía que ojalá más adelante se pueda repetir eh, hacer énfasis en los libros infantiles en esos libros que de niños nos llevan a, a explorar la creatividad eh, Dentro de Librotopía es un, realmente una, una es para hacer donaciones de libros, es para invitar a las personas a hacer una donación de libros, eh, pueden ser infantiles, pero realmente estamos abiertos a cualquier otro tipo de libros porque más adelante pues esos libros nos pueden ayudar para otras cosas, para hacer un intercambio o incluso puede que les sirvan a, a la red de, de bibliotecas. Entonces eh, nosotros tenemos puntos en Neapit, Estamos en, eh, dentro de la universidad eh, recibiendo los libros eh, como tal y ya estamos planeando, pues estamos esperando sacar una e donde vamos a dar un número de teléfono con acentos, con la librería acentos para uh -huh. eh, también poder hacer llamadas y hacer donaciones con tarjeta de regalo para las personas que están fuera de la ciudad, que no pueden acercarse a la universidad, que tengan esa, esa facilidad. Bueno, eh, las, hemos hecho distintas charlas a lo largo de, de este mes, eh, esta es una charla que está enfocada netamente en la, en la literatura infantil y eh, quienes, bueno, quienes nos están acompañando hoy son las tres escritoras, escritoras de las que uno escucha muchas cosas muy buenas y que tienen proyectos muy interesantes, eh, está Laura está Valentina que eh, es también ilustradora y está eh, Constanza que aparte de escritora pues es una profesora del pregrado que también admiramos mucho en el pregrado, creo que ya las voy a dejar, les voy a dar la palabra, ya Constanza se encargará de presentarnos quiénes son ustedes tres, qué es lo que hacen y para hablar de esto que es la literatura infantil. Muy bien, Andrés, al comité, a la red, a Laura y a Valentina, pues muchas gracias por la invitación y por aceptar también eh, conversar hoy sobre literatura infantil, creatividad, imágenes, ilustración. Tenemos entonces dos grandes invitadas, Valentina es escritora, diseñadora, docente, ilustradora, Crea mundos mágicos a través de las palabras y las imágenes, mundos que lo invitan a uno a pensar en el tiempo de la infancia, en el misterio, en la sombra, en la luz. Bueno, ya hablaremos más de su obra. Laura, Laura es poeta, es mamá por elección, que va a ser algo muy importante también en esta conversación. Laura crea imágenes a través de la fotografía, de las palabras, de la palabra poética y tiene un libro muy bonito que se llama El bebé de las estrellas. Bueno, de Valentina, se me olvidó decir también que tiene una extensa obra, entre ellas Mi monstruo y yo, y podríamos citar muchas más. Y eh, me contaron también Laura y Valentina que está que sale ya del horno una nueva edición de El niño o El bebé, perdón, de las estrellas con ilustraciones de valentina las palabras de laura y vamos a estar conversando sobre estos temas yo quería mencionar para empezar una palabra que cita alberto mangel que fue, y es este gran lector de borges cuando se refiere a stevenson él dice que a stevenson le decían tusitala en samoano y esto quiere decir el hombre o el ser que cuenta historias. Entonces yo diría que Laura, a través de la poesía, Valentina, a través de las palabras y de las imágenes, pues también son Tusitala. Y esa persona que nos logra encantar a través de palabras e imágenes, e imágenes, pues que nos cuenta historias, nos resulta una persona mágica, misteriosa, y uno siempre quiere saber más. Sabemos que el acto creativo... Tiene que ver con la disciplina, pero también tiene que ver con algo que se escapa a toda norma y a toda ley. Y que de alguna forma lo podríamos llamar inspiración. Entonces yo quisiera empezar esta conversación preguntándole a Laura, preguntándole a Valentina, ¿por qué les gusta escribir? ¿Por qué cuentan historias? ¿Por qué creen en la palabra poética? ¿Qué las anima a no desistir en un mundo que a veces es tan duro, tan pesado, tan difícil, a seguir creyendo en la poesía y a seguir creyendo en la ficción. ¿Quién empieza? Dale, vale. <risa> Está bien. Eh, bueno, pues antes de empezar, gracias, gracias Connie. Para mí eres Connie, yo sé que eres Constanza, pero para mí siempre serás Connie. <risa> gracias eh, por esa maravillosa presentación y, y, y por esta conversación. Sé que va a ser muy interesante. Eh, me gustaría responder a esa pregunta retomando lo último que acabaste de decir sobre que a veces el mundo es un lugar tan difícil, tan oscuro, por momentos tan, tan doloroso, que yo creo que es precisamente eh, esa capacidad de, de contar historias la que nos mantiene de alguna forma ahí presentes. Eh, ayer, ayer estaba en una, en una presentación de un libro en donde también les preguntaban a las autoras por qué escribían y qué las motivaba a escribir, y una de ellas decía algo muy bonito: y decía, Eso es como cuando, como cuando uno se tira a un pozo o se cae a un pozo y queda pendiendo de un clavito y se cuelga de ese clavito y se agarra de ahí y queda ahí. La escritura es como ese clavito. Eh, o Aquí sea, me le estoy robando su, su respuesta, de la, pero me parece una respuesta muy hermosa. Y, y yo creo que cuando yo pienso en, en, en miro atrás y, y, y me pregunto por qué escribo y por qué ilustro eh, pudiendo hacer cualquier otro oficio que quizás sería más fácil eh, más tradicional eh, siempre se me pues digamos que mi respuesta siempre es no no existe un, un porqué o una motivación específica sino que más bien existe como una incapacidad de escapar a eso, yo creo que para mí la escritura es una cosa que siempre está ahí y la ilustración también, o sea, el contar historias es algo que siempre me ha perseguido y que siempre está ahí y que, y que si no lo hago me exploto, o sea, si no lo hago se me va llenando y se me va llenando y se me va llenando la taza de, de historias por contar y eventualmente lo tengo que hacer. Eh, entonces creo que para mí la escritura sí es efectivamente como ese clavito que me mantiene ahí, que me mantiene conectada con el mundo y que es precisamente esa, ese otro mundo ficticio, ese otro mundo que no existe, el que me permite entender y reconocer y querer habitar el mundo que sí existe, que es ese que a veces uno no termina de entender, uno no termina de, de, de sí, no, no termina como de, de, de entender en toda su magnitud y es a través de esas historias que uno va logrando responderse cosas de, de todo ese mundo. Eh, bueno, Constanza, también muchísimas gracias por esta invitación, eh, ayer justamente estaba hablando con Valen y me estaba expresando toda la admiración que tiene hacia ti y todo lo que haces, yo no tenía ni idea, ayer me quedé como, Dios mío, me puse hasta nerviosa, <risa> eh, el cuento tuyo también, uff, se ve increíble, ya lo tengo en la lista para conseguirlo y espero también que me lo firmes muy pronto que nos podamos encontrar y hacer un, un, un encuentro juntas bien chévere. Eh, y para responder tu pregunta, yo pienso que para mí escribir siempre ha sido parte de, de mi estar presente en el mundo. Yo soy una persona eh, que a veces pienso mucho en las cosas, y, y la meditación para mí ha sido una salida importante como para, para ese mundo que se me vuelve a veces tan caótico. Eh, y he encontrado que hay muchas cosas que se parecen a la meditación que no son, no son necesariamente sentarse en un mat con los ojos cerrados. Eh, para mí escribir es eso, es estar presente en lo que estoy sintiendo en ese momento y darle un contexto y ponerlo en palabras que a veces ni siquiera yo sabía eh, cómo, cómo, se iba, cómo expresar ese, ese sentimiento eh, que estaba viviendo. Eh, y eso viene mucho de, de, yo pienso que de la adolescencia cuando empecé como a vivir ese, ese, esos momentos que son un poquito difíciles, que iba a terapia, que pues, gracias a Dios existe la terapia, me encanta, todavía voy, y, y, y mi psicóloga me decía, escribe, escribe, escribe que eso es lo que te va a ayudar a, a, a liberar esos sentimientos que no sabes en este momento como decirme eh, qué es lo que estás sintiendo, y yo escribía, Nunca pensé que le iba a compartir a alguien lo que estaba escribiendo en ese momento, por eso era de una forma tan libre eh, y resultó siendo una ayuda increíble en ese momento, todavía lo es y, y a veces yo siento que en el papel, el pobre papel termina eh, llevando el peso de lo que yo estoy sintiendo, pero gracias a Dios está ahí, porque puedo liberar ese peso de, como tú decías, de este mundo que a veces es tan difícil eh, y, pues, y de los sentimientos eh, que me llenan a veces como una taza, los puedo dejar en el papel y eso para mí ha sido una cosa increíblemente valiosa que he encontrado también, hace poco encontré eh, en, lo mismo con la fotografía eh, y es que me permite también estar presente, disfrutar de ciertas cosas y a veces le tomo fotos a cosas que son feas pero que tuve la oportunidad de analizarlo y decir esto en medio de lo que me parece feo, es lindo, y ya, se quedó ahí en la foto. Y eso también me parece que, que lo logro cuando escribo. Valentina, Laura, muchas gracias por esas respuestas. Claro, eh, ustedes hablan de algo muy importante y es cómo escribir les permite también entender el mundo, entenderse a ustedes mismas. Y estar aquí ahora, podríamos decir que escribir, dibujar, también son prácticas relacionadas con la meditación. Ahora en un mundo que está saturado de estímulos, eh, ese poder estar con uno, escucharse, hay que salvaguardarlo y ayuda a, a poder vivir. Pero otro encuentro que ustedes tienen muy importante, además de, de la escritura, eh, de la ilustración, es su encuentro con las obras como lectora. Siempre hay una pregunta muy difícil de responder, pero que uno siempre que está hablando con, con autoras, con escritoras, la quiere hacer y es, eh, ¿cuál es tu libro favorito? Pero, para escaparme un poco de ese lugar común, yo les quiero preguntar, solo un poco, eh, les quiero preguntar, en la literatura infantil y en la literatura juvenil, ¿qué libros han marcado su desarrollo lector? Es decir... ¿Qué autores, qué autoras, qué imágenes, qué palabras las acompañan a ustedes desde su infancia o desde la juventud? Y pasa el tiempo y continúan ahí, para que de alguna forma también invitemos a las personas que nos están escuchando eh, a leer y a conocer autores y autoras. Bueno, eh, de hecho me parece, me parece más fácil abordar la pregunta como la estás haciendo tú. Que cuando que cuando se limita a cuál es tu libro favorito porque yo nunca sé cuál es mi libro favorito yo siento que yo soy yo soy una promiscua de la lectura <risa> y, y siento que sí que si sí. digo uno sí traicionando a los otros tantos eh, y, y, y, y como que depende del día y yo no sé de la posición de marte mi libro favorito es, es una cosa muy rara pero sí pero sí que hay muchos libros que a uno lo marcan eh, yo, digamos que parte de la, de la razón por la cual me dedico a, a este mundo de la literatura infantil es precisamente porque desde niña he sentido que estoy como en una carrera de querer alcanzar un poco esos textos que me marcaron, como que quisiera de alguna forma devolverles el favor de, de haberme mostrado el mundo y, y de haberme acompañado tanto eh, en, en, en, en esa infancia, que es una conversación que yo tengo con muchas personas y es que a veces, a veces idealizamos tanto la infancia y miramos atrás y sentimos pues que la infancia es como lo más lindo y lo más angelical y realmente no. Y en mi caso particular yo sí que la recuerdo con sus, con sus blancos y sus negros y, y, siempre, y siempre los libros son como ese eje transversal eh, a esos blancos y esos negros. Eh, entonces sí, hay, muchas, hay, hay muchísimas lecturas y muchísimos autores que me marcaron. Yo diría que... Así rápidamente podría hablar de un libro como La historia interminable, por ejemplo, para mí la historia interminable es, es casi que ese salvavidas al que yo regreso y que a veces ni no siquiera lo leo todo, sino que yo con solo abrirlo eh, en alguna parte que lo tenga marcado, porque tengo... Es súper super curioso porque tengo, cuando los libros a mí me gustan mucho, yo tengo la edición bonita, que conservaré por siempre, y la edición que rayo y subrayo y le lleno de post-its y está arrugada y vuelta a nada. Eh, y es esa edición precisamente la que está más manoseada, la que siempre tengo en mis manos y, y regreso a ella. Y me gusta leer pasajes en donde, en donde se habla de la nada, por ejemplo. Eh, hace poco estaba hablando con alguien sobre política, y, y se me ocurrió esa metáfora de la nada, eh, que, que, que arrasa con todo y que se traga todo y que es, y que es precisamente eso, nada, absolutamente nada. Eh, y fue como mi herramienta para explicarle a esa otra persona lo que yo estaba sintiendo en, en un tema sobre política. Entonces, como los libros de verdad nos, nos sí, nos, nos traducen el mundo de alguna manera. Para mí es o sea, Mijael Ende y, y, y su historia interminable es uno de esos libros que siempre están en mi lista. Eh, Peter Pan, por ejemplo, es otro libro al que he eh, diseccionado página por página y me gusta leer no solamente la novela, sino todo ensayo que exista sobre la novela. Eh, pues es, es, es un vicio que tengo, es una cosa que me parece deliciosa, cada punto de vista que los... Que los demás lectores tienen sobre ese libro me parece una cosa eh, fantástica. Perdón por ese ruido, saca algo por allí. <ríe> eh, Alicia en el País de las Maravillas es otro libro al que también siempre regreso. Eh, y de Alicia en el País de las Maravillas tengo como una doble lectura, porque tengo una lectura como, como, como escritora, pero también como ilustradora. Y no solamente por ver sus ilustraciones, sino por ver como la ilustración dentro de sus palabras, o sea, esa preocupación eh, estilística de, de Lewis Carroll, de de verdad crear imágenes con sus palabras, es una cosa que yo añoro poder lograr algún día, eh, eso que uno cierra los ojos y uno de verdad logra ver esas palabras. Eh, y digamos que un poco más contemporáneos, pero que también me acompañaron mucho en la infancia, porque yo soy una amante de los clásicos, bueno, los cuentos de hadas, no, no, no me puedo, sí, van saliendo y van saliendo y van saliendo, los cuentos de hadas son una, una, son una lectura que me acompañó mucho en mi infancia, yo crecí en un colegio en donde era muy curioso porque las lecturas, las lecturas que, nos, que nos daban eh, en preescolar y en los primeros grados de, de primaria siempre eran cuentos de hadas, y había como una razón pedagógica detrás de esos cuentos de hadas, que es muy curioso porque normalmente eh, esas lecturas casi nunca son dadas a los niños hoy en día, porque se cree que son demasiado violentas, demasiado oscuras, demasiado difíciles de entender. Y, mm -hmm. y, y, y yo crecí como al contrario, como, como conociendo todas esas sombras de, la, de los cuentos de hadas y luego como bajándole al calibre con otras, con otras lecturas un poco más amables. Pero ya adulta, tengo una obsesión, una fijación por los cuentos de hadas y me encantan. Eh, y, y las lecturas un poco más contemporáneas. Hay un autor al que abrazo cada vez que necesito eh, encontrar como una guía, como un consuelo cuando estoy escribiendo y es Neil Gaiman. Es un autor al que admiro muchísimo. Tiene una novela que es bellísima, que también la he releído muchísimas veces, que se llama El océano al final del camino. Para mí es... Para mí es como, como el Peter Pan de esta época. Es una cosa que es atemporal, que es para todas las edades y que de verdad es como un manual de vida. Eh, y ya, pues es que si seguimos aquí yo creo que uno se puede ir a, a miles y miles y miles de lecturas. Pero, pero digamos que esas son las que, las que puedo mencionar por ahora. Bueno, Valentina, estás muy bien acompañada, o sea, estás acompañada de autores, obras y qué bueno el dato de tener dos versiones del libro, el libro para rayar y el libro de colección, o sea, ese tip ya me lo robé por acá, Muchas gracias. Sí, mucho gusto. Sí, ese tip está buenísimo, porque a veces uno le duele, sí, le duele claro. rayar, pero también me parece súper importante rayar, pues yo sí. soy para rayar. Bueno. En mi caso, todo, todo empezó, yo pienso que por culpa de una tía, que quiero mucho, pues obviamente es de mis tías favoritas, eh, que empezó a regalarme libros de Jairo Aníbal Niño, cuando era chiquita, y cada que eh, ella vivía en Bogotá en esa época, y cada que regresaba, yo le decía que me traía un libro de Jairo Aníbal Niño. En estos días, precisamente por acá, los, los estaba sacando, que hay un montón, y están todos marcados por ella, obviamente. Y, y yo decía, mira, todavía los tengo porque obviamente las mamás van donando y todo, pero esos yo nunca dejé que los tocaran. Y, y hubo uno que, que sí donaron, que estoy tratando de, de recuperar la versión que me gusta, que es la alegría de querer. No sé si la conocen de Jairo Aníbal Niño, son, son poemas para niños. Y yo creo que esa fue la primera vez que yo leí poesía, eh, pero era una poesía llena de, de, como de esa dulzura. De, de la literatura infantil, y para mí, Jairo Aníbal Niño, pues inevitablemente eh, pues, me marcó. Eh, cuando estaba en el colegio, yo estoy en un colegio católico, eh, nos obligaban a ir a misa, y yo me escapaba, eh, y me escapaba y me iba a la biblioteca, y la bibliotecóloga nos recibía como a dos o tres chicas que, que veíamos de las, de las misas, y nos poníamos a leer, y ella siempre me recomendaba libros y a ella también le debo mucho. Y una vez me dijo, te va a encantar Isabel Allende. Leete a Isabel Allende. Yo tendría por ahí 14 años. Y, y me dio un libro que se llama Ciudad de las Bestias. La ciudad de las es una Bestias. Sí. Es como para adolescentes. Uh -huh. Y yo dije, ¿qué es esto? Tan fantástico. O sea, yo estaba feliz y toda, pues los tengo. Eh, en estos días lo empecé a leer a mi hijo y dije, yo no sé si todavía sea ahora, pero veámoslo. <ríe> y, y La ciudad de las bestias para mí pues fue cuando conocí a Isabel Allende, que es tal vez de mis escritoras favoritas. Y ese libro para mí, eh, bueno, a mí me encanta La aventura, entonces fue muy importante para mí. Definitivamente eh, Harry Potter, no me importa si es común. Yo amo a Harry Potter, yo me escondía en las noches porque mis papás eran súper estrictos, eran, bueno, a las 8 ya te tienes que acostar. Yo me quedaba hasta las 11 de la noche con una lamparita, yo no sé cómo no soy ciega, leyéndome Harry Potter y tenía concurso con un primo que es de mi edad y decíamos, ¿quién lo termina primero? Y Harry Potter para mí es, es increíble. Y precisamente por lo que dice Valen, eh, J.K. Rowling logra ponerle a uno unas imágenes tan claras, que yo creo que por eso fue muy fácil hacer la película, porque es que ella lo describió de una forma muy, muy fácil. Entonces, eh, pues Harry Potter para mí fue súper importante. Eh, los cuentos de los hermanos Grimm, yo creo que todos los, los tuvimos. A mí no me gustaban las caricaturas, pero sí me gustaba el libro, porque yo me lo imaginaba muy diferente a las caricaturas. Eh, y, y hay un libro, pues yo lo veo como un libro que me leí de chiquita por eh, tratar de, de quedar bien con mi abuelito fue la Biblia <risa> y eh, yo me leí la Biblia cuando tenía como ocho años porque mi abuelito me decía vas a ver que está lleno de aventuras, de esas cosas que te encantan y yo me lo leí y como no lo leí como un libro religioso sino como un libro de aventuras que fue lo que me prometió mi abuelo, me encantó, ahora no tanto pero en ese momento que que, que lo vi como, como un libro de aventuras, me pareció una cosa fascinante, entonces, eh, tal vez no es una respuesta muy común, pero, pero la Biblia como libro de aventuras, vale la pena que me pareció, me, pareció, me pareció también genial, y a ver, ¿cuál otro? ¿Quién más? Ya más grande me leí, Jumanji, no recuerdo quién es el autor de Jumanji, del libro, eh, y... También fue un libro que me gustó mucho y una vez yo leí en uno de los cuentos que tenía que si uno ponía los libros debajo de la almohada, soñaba con ellos. Entonces yo no sé, yo amanecía con tortícolis todos los libros los colocaba y me acuerdo que ese en particular era uno que yo, yo siempre colocaba bajo de la almohada para tratar de soñar con Jumanji, con, con entonces yo pienso que... En mi caso son, son esos, pero eh, Jairo el Niño tienen un lugar eh, muy importante. Bueno, yo ya me imagino eh, un personaje, me imagino esa Laura, lector por la noche, leyendo, eh, apostando competencias literarias con su primo, y eh, Laura dice algo muy importante, y es también, cuando nos acercamos a la literatura, muchas veces va de la mano con un gesto de amor, es decir esa tía, ese abuelo los papás, una prima una profesora que lo va acercando a uno a esos textos literarios entonces yo en este momento me, me voy a tomar como un, un tiempo para mostrarles la obra de Laura y quisiera que habláramos de estos lectores a los que van dirigidos sus obras Eco dice que se llama el lector modelo o el lector a aquellos lectores a los que uno les está escribiendo de forma consciente o inconsciente. Pero en el Bebé de las Estrellas hay un epígrafe, al principio hay una, una dedicatoria muy bonita y yo quisiera leerla y preguntarle a Laura a quién le está dedicando ese libro y quién es esa persona que la animó a escribir literatura infantil. Y Laura dice, para Maxi, mi Bebé de las Estrellas. Laura, ¿quién es este lector eh, ¿Qué es tu lector principal, ¿Qué es un, un lector que está en formación y por qué se relaciona con tu acto creativo? Bueno, yo en el 2018 tomé la decisión de volverme lo que Google llama mamá soltera por elección, que es básicamente convertirse en mamá o papá, porque también lo hacen los papás, eh, sin tener una pareja, eh, con ayuda de, de inseminación artificial o de in vitro, pues de procesos de fertilidad. Eh, yo tenía muchas ganas de ser mamá y pues todavía no había llegado el Príncipe Azul, todavía no ha llegado. Y yo dije, bueno, yo quiero ser mamá antes de los 30, ya estaba muy cerca de cumplir los 29. Y entonces decidí volverme mamá. Eh, y llegó Maximiliano, que es el amor de mi vida. Y. Con este proceso de convertirme en mamá soltera por elección, eh, es como si me hubieran inyectado valentía a la brava. Porque solo por el hecho de tomar esta decisión, me tocó enfrentarme a muchas cosas y personas eh, defendiendo pues, mi decisión. Entonces, cuando, llegó, cuando quedé en embarazo de Maximiliano, eh, pues obviamente como buena escritora, le estaba escribiendo un diario desde antes, contándole toda mi experiencia, todo lo que estaba sintiendo, todos mis miedos, eh, mis anhelos, eh, y ese, ese diario terminó convirtiéndose en, en un poemario, que fue mi primer libro. Eh, y luego, ya cuando nació Maxi, eh, todo este proceso eh, de fertilidad estuvo acompañado de una psicóloga, pues porque yo quería estar muy preparada. Y ella siempre me decía, va a llegar un momento, prepárate en el que el niño va a preguntar eh, pues, ¿por, qué lo de, por qué la decisión de, de tenerlo así, y por qué no hay papá, y dónde está papá, y esas preguntas difíciles. Y ella me decía, y lo ideal es que obviamente tú siempre seas muy honesta con él, pero qué bueno que esa conversación inicial no fuera como mamá fue a un centro de fertilidad y se hizo inyectar, o sea, no, <risa> sino que sea una conversación, dependiendo de la edad en la que eh, es, empiece a preguntar él esas cosas. Y ella me decía, por lo general empiezan a los cinco o seis años con estas preguntas. Entonces yo dije, entonces tengo que prepararme. ¿Y cómo voy a contarle yo a Maximiliano por qué decidí yo eh, convertirme en su mamá de esta forma? Entonces empecé a escribirle un cuento porque me pareció la forma más fácil eh, de abordar ese tema por primera vez. Entonces empecé a contarle a él cómo mamá lo deseó tanto, que tuvo que buscarlo, pues entre las estrellas. Eh, y por eso fue que, que escribió el bebé de las estrellas, con el ánimo de que algún día Maximiliano y yo nos sentemos a leerlo y sea nuestra primera conversación sobre por qué mamá decidió tenerlo sola. Laura, muchas gracias por contarnos sobre el origen de esta obra creo que es, es un origen que conecta también ese acto de lectura con, con el amor con el afecto cuando llegue ese momento de sentarse conversarlo leerlo en las imágenes eh, creo que va a ser ya es valioso desde, el, desde la creación del libro y va a ser un momento muy importante y qué bueno que esté acompañado de la literatura y del arte y eh, claro, Valentina ahora planteaba algo muy interesante y es que la infancia la infancia es dura, muchas veces uno la idealiza porque ya pasó el tiempo, entonces uno piensa que es el paraíso perdido y sí, hubo momentos fantásticos, uno no tenía que pagar impuestos, no tenía que hacer listas de cosas por hacer, pero también hubo momentos muy difíciles de muchas preguntas frente al mundo, del de, eh, eh, primer llanto, el dolor, y quisiera leer un fragmento de, de la obra de Mi monstruo y yo, de, de Valentina, porque en este fragmento Valentina nos está escribiendo y nos está hablando a través del personaje principal, preguntándose por qué significa ser niño. Voy a leer este fragmento para después preguntarle a Valentina qué significa la infancia para ella y, y qué podría contarnos sobre los lectores niños, los lectores eh, niñas. Dice, ser. ser niño es, al mismo tiempo, ser todo y nada. A veces nos escuchan y otras fingen que hablamos otro idioma. A veces nos toman en serio y otras veces nos mandan a jugar con otros niños. Valentina, ¿qué significa la infancia, cómo aparece la infancia en tus obras? Porque uno como lector, como lectora, puede encontrar que se observa la infancia de una forma compleja y no idealizada sí eso esto empieza bueno yo, yo llevaba ya un par de libros que iban dirigidos a ese público infantil y me encontré con lo que creo que nos encontramos todos los autores que decidimos eh, emprender este camino y es que hay una hay una concepción errada de lo que es lo infantil versus lo que es infantilizado y pensamos que todo aquello que es para niños es, es de entrada infantilización. Entonces vemos a los niños como, primero, desde nuestro punto de vista de, de, del adulto que idealiza su propia infancia, que de hecho eh, hay como un punto que yo no sé en qué momento se da, pero hay un momento de la vida en el que uno de verdad como que rompe completamente el hilo entre su yo niño y su yo adulto, es como si, como si hubiéramos nacido adultos, y como que por más que intentemos mirar atrás, no conectamos con esa persona que fuimos en la infancia. Y, y, y de ahí parte también que veamos a los niños como si fueran una especie aparte, como si, como si fueran niños para siempre, eh, o incluso como si fueran adultos en potencia, pero como que no entendemos realmente qué quiere decir ese, ese, ese, ese término de infancia. Y, y de ahí surge, por ejemplo, la, la reticencia de muchos adultos a leer literatura infantil o a ver películas infantiles o, o, o, o todo, pues, todo material que lleve por etiqueta infantil. Precisamente por eso, porque pensamos que es infantilizado, porque pensamos que es en chiquito, que es fácil, eh, que es todo tierno y bonito y no le damos la seriedad que eso se merece. Entonces, eh, yo llevaba ya un tiempo como en esa contracorriente de, de los adultos que decidimos escribir para niños, porque nos encontramos constantemente con esos otros adultos que nos cuestionan y que, nos, y, y, y que, y que, y que ven casi que por encima del hombro eh, todo eso que es para los niños. Y, y empecé a pensar en eso, y empecé a pensar, bueno, pero ¿qué pasa si dentro de esta literatura infantil existieran libros que también son para los adultos? Precisamente porque son libros infantiles, precisamente porque les habla de la infancia, precisamente porque les recuerda que ellos también fueron niños y que, y que también pues, son los adultos que son, precisamente gracias a los niños que fueron. Eh, y empecé como un, como un proceso personal de, de, de mirar atrás a mi infancia, cosa que yo de alguna forma no había hecho eh, y me di cuenta que tenía y que creo que todos los adultos tenemos muchos miedos a mirar atrás porque nos encontramos con muchas cosas que vamos como poniéndoles tierra <risa> encima para olvidar esos, esos momentos difíciles de la infancia, esos momentos en los, que, en los que uno no fue el niño valiente, en los que hubo otros niños eh, más fuertes que uno, esos momentos en los que uno sintió vergüenza o, o momentos en los que uno no era capaz literalmente de expresar las cosas que quería decir. Y de verdad existía esa, esa incapacidad de comunicarse con el otro, con el otro adulto y también con el otro niño. Entonces esa, ese sentimiento de soledad tan grande que acompaña a la infancia a veces, porque uno de verdad se siente como un extraterrestre, porque lo que uno siente supuestamente no lo siente nadie más, pero luego crecimos y nos damos cuenta que a todos nos pasó y todos lo sentimos igual. Eh, y empecé como ese camino, empecé como a explorar todo eso y a narrarme a mí misma, mi propia infancia, mi propia infancia, y a, y a reconciliarme un poco con esos momentos de infancia, y descubrí que, mejor dicho, casi que confirmé por qué amo tanto la literatura infantil, y descubrí que de verdad yo quería no solamente hacer historias para entretener a, ni a otros niños, sino que quería hacer historias para que los mismos adultos se reconciliaran y se reconectaran con su infancia, y quisieran regresar a esa infancia, no porque exista un tema de... Yo creo que también hay, hay, hay una, una concepción errada de lo que es el niño, el niño interior y la gente piensa que tener un niño interior es uno ser como, como un niño chiquito grande. Pues como, sí, como que la gente piensa que tener, tener al niño interior despierto es ver caricaturas y comer helado y que le encanta el dulce y gritar por todo. No, pues de nuevo no es, no es la infantilización de las cosas. Eh, y publicando el, un libro anterior a Mi monstruo y yo, que se llama Los niños imaginarios, que es como donde yo empiezo más a, a, a tocar estos temas, eh, me di cuenta de la cantidad de adultos que estaban necesitando algo así. Y, y, fue, y fue un libro que fue leído por muchísimos adultos que ni siquiera llegaban a él a través de niños, que no es que fueran papás o mamás o profesores o, o, o nada por el estilo, sino que llegaban a él porque sí, y encontraban en él eh, un mensaje que tal vez llevaban por dentro durante mucho tiempo pero que como que nadie da nunca el paso para, para decirlo en voz alta y me gustó y me di cuenta que, que era casi que un vacío que teníamos en la, en la literatura infantil nuestra de tratar la infancia como es, tratar la infancia, no, no pensar que los cuentos infantiles son esos cuentos tiernos, eh, coloridos, bonitos, donde todo tiene que estar bien, donde todo tiene que ser perfecto, donde todo tiene que ser feliz. Eh, me preguntaba también, por lo que te contaba antes, de, de eh, la reticencia que le tenemos a veces a los cuentos de hadas, por ejemplo, porque toca temas como la maldad, eh, cosas superhumanas, humanas, súper cotidianas, pero que están disfrazadas de brujas y de dragones y de ogros, pero que son cosas de la condición humana que vemos todos los días. Eh, y entonces bueno, empecé como, ese camino continuó con mi monstruo y yo y mi monstruo y yo sí fue digamos como, esa, como ese reto que me puse a mí misma de narrarme de mi propia infancia, es un, es un libro que no es nada autobiográfico no tiene absolutamente nada que ver conmigo en términos de lo, de, lo, de lo anecdótico pero sí tiene mucho que ver conmigo en términos de esas preguntas que yo me hago eh, desde mi adultez hacia, hacia mi infancia, hacia la niña que yo fui, hacia esos miedos eh, y esas, sí, como, como ese no saber decir las cosas o no saber cómo enfrentar las cosas y, y bueno, creo que descubrí casi que un subgénero <risa> dentro de la literatura infantil que, que me ha enamorado muchísimo más de la literatura infantil porque me ha permitido conectar no solamente a los niños, sino a los adultos con esos niños para que pues, la literatura infantil sea como ese campo seguro, ese lugar seguro en el que todos podemos eh, sentirnos bienvenidos. Laura, Valentina, justamente el comité, eh, ellos planteaban una pregunta y quisieron compartirla conmigo y ellos se preguntan si siempre la literatura infantil es creada para ser leída por niños ¿O qué factores podrían hacer que un libro sea leído por una persona durante diferentes etapas y edades de su vida? Y creo que tiene que ver con lo que está planteando Valentina y también con el encuentro que plantea Laura a través de su libro de una madre y un hijo. Y son obras que también pueden ser leídas por adultos y que trascienden de pronto esa categoría de literatura infantil y pueden ser literatura sobre la infancia, eh, sobre los niños, pero que también le hablan a los adultos que eh, queramos aceptarlo o no, en algún momento fuimos niños. Entonces quisiera compartirles esta pregunta y saber si ustedes piensan que los adultos también se pueden acercar a la literatura infantil o a la literatura sobre la infancia. Yo me atrevería a decir, eh, en cuanto a esa pregunta me atrevería eh, a decir que realmente la literatura infantil es para los adultos porque es que nosotros los adultos somos los que adquirimos la literatura infantil eh, los que la leemos en primera instancia y decidimos si es apta o no para los sobrinos los nietos los hijos eh, los estudiantes eh, y yo pienso que realmente la literatura eh, infantil, como decía ahorita Valen, está llegando a ese, a ese niño interno, eh, y es para, yo pienso que va dirigida a ese niño que tenemos escondido los adultos, eh, y muchas veces la literatura infantil, yo sé que no todo el mundo se siente así, a mí me gusta leerla más ahora que cuando era chiquita, obviamente porque yo siento que todos los libros evolucionan y crecen con uno, pero en particular la literatura infantil, nada más la semana que, que desenvolvé los libros de Jairo Aníbal Niños, tenía como ese recuerdo de lo que significaron esos cuentos para mí eh, como una niña de 7, 8 años, y lo que significaron para mí ahora una adulta de 30 años fue una cosa completamente diferente. Entonces eso me parece algo eh, súper lindo porque yo me ponía como en la posición de mi tía y yo decía, ella leyó esto para mí. Ella fue la que lo compró, la adulta de ese momento le tuvo que haber gustado ese libro y dijo, a Laura le va a gustar, a Laura la niña. Entonces yo pienso que inevitablemente eh, nos dirigimos a los adultos o a ese niño dentro de los adultos eh, porque como, sea, como decía ahorita Valen, estamos tratando de, de hablar muchas veces de temas y de emociones que son complicadas para los niños, estamos tratando de hacerlo de una forma eh, pues más sencilla, lo más sencilla posible, eh, pero como me decía en estos días una vecina, eh, leyó el cuento infantil y con miedo, como decía ahorita eh, Valen, y decía, bueno, Lauris, lo leí porque es tuyo, pero tenía pues, un libro infantil, yo ya... Y me encantó porque me di cuenta de que la poeta ti fue la que escribió el cuento, que en realidad ese cuento fue como una poesía ilustrada y, y, y con unas palabras eh, más tiernas, me decía ella, y me pareció tan lindo eso porque yo decía, a pesar de que ese libro eh, pues es para eh, Maxi de 5 o 6 años y pues los niños eh, de esa edad aproximadamente, la adulta o el adulto que lo lea también puede encontrar en él cosas eh, pues completamente diferentes. Y, y por eso es que me atrevo a decir que en realidad los libros infantiles son para los adultos. Total, totalmente de acuerdo con, con Lauris. Hay una cosa que me parece a mí muy curiosa y es que la gran mayoría de los adultos que no tienen, digamos, como una ese canal directo con la literatura infantil, como en el caso de Laura que es mamá o, o, o en el caso de quienes tengan pues, un niño cerca que se que, que termine siendo ese filtro entre el libro y el, y el niño. Eh, le temen mucho a aceptar que les gusta la literatura infantil porque hay, hay un juzgamiento y hay como un, un, un prejuicio eh, muy grande que creo que nos viene de lo que, de lo que mencionaba ahorita, del, de, del miedo a ser infantilizados, a pensar que nos estamos infantilizando por el hecho de que nos guste una caricatura o nos guste un libro para niños o nos guste algo que se supone que ya no es para nuestra edad. Porque yo creo que en todas las etapas hay siempre un, un, un miedo y casi que una vergüenza a no estar a la altura de lo que se supone que tienen que estar los demás. Entonces, cuando uno va cumpliendo... Los 13, uno ya no es un niño, entonces uno ya no lee libros con dibujos porque pues cómo, qué pena. Y yo creo que todos mirábamos con deseos libros con dibujos, pero pues qué pena, entonces ya no se podía. Y creo que a pesar de que supuestamente crecemos y maduramos, seguimos teniendo ese comportamiento que es un poco adolescente de, de decir, no, yo ya no, soy, yo ya no soy chiquito, yo ya crecí, yo ya soy una persona madura. Eh, pero siempre cuando, cuando la persona baja la guardia y se da la oportunidad de encontrarse con ese material que entre comillas es para niños y claro, sí es para niños, pero es que el hecho de que sea para niños no quiere decir que, que, que, que, que la limitación sea la edad, sino que es precisamente un material que puede ser leído por niños, pero es que niños fuimos todos, por ende niños somos todos, pues, o sea, todos pasamos por la misma edad, entonces absolutamente todos estamos en capacidad de entender un libro para niños a diferencia de un niño que posiblemente no sea capaz de entender un libro que está escrito para personas más adultas, porque su experiencia todavía no le permite eh, reconocer muchas de las cosas que se están narrando ahí. Pero te lo digo como testimonio, hace poco, hace poco estuve en una, en una conferencia sobre literatura infantil con personas mayores, o sea, en un, en un seniors club con puras personas mayores de 70 años, eh, eran puros señores, yo estaba súper intimidada porque yo decía, vengo a hablarles de libros para niños y me van a sacar de acá. <risa> y, y no, y les encantó, y hubo uno de ellos que incluso me dijo, yo porque todos llegaban y decían, ay sí, lo voy a comprar este libro a mi nieto, lo voy a comprar este libro a mi sobrino, y hubo un par que llegaron y compraron el libro y me dijeron, lo quiero para mí, porque lo quiero leer, porque quiero, quiero, quiero regresar a esas lecturas, porque de verdad... Eh, reconectarse con ese pasado de alguna forma es terapéutico pero además de eso nos, nos reitera que absolutamente todos vivimos las mismas experiencias que se manifiesten distinto y que tengan formas distintas, está bien pero todos pasamos por la infancia, todos pasamos por la adolescencia y todos pasamos por la adultez entonces yo sí creo que esa etiqueta de lo infantil mmm, yo no se la quitaría porque yo no diría que no existe la literatura infantil, yo creo que sí existe la literatura infantil y a mucho honor, porque eh, crear algo que sea para los niños no estaría fácil y, y requiere de muchísima responsabilidad, más que talento, requiere de muchísima responsabilidad, precisamente para, para crear cosas que estén a su altura, porque son jueces bastante difíciles de complacer. Pero además de eso, esa etiqueta infantil nos ha llevado problemas por eso, porque los adultos se sienten intimidados por eso, por eso que supuestamente es infantil y, y sí creo que son que son libros que, que ni siquiera es que puedan, sino que deberían ser leídos por los adultos no solamente no solamente como ese filtro o como ese vehículo entre el entre el libro y el niño, sino por por placer, así como se lee en cualquier tipo de, de literatura eh, por puro placer de, de leer algo que, que, que de pronto nos conecta con ese niño interior, con ese pasado, pero además de eso, eh, y perdón si me estoy alargando mucho en esta respuesta, <risa> además de eso, eh, hay, hay una tercera razón que me parece también muy importante y es el hecho de que con lo que decía ahorita, vamos creciendo y nos va dando pena admitir que todavía nos gustan cosas o nos llaman la atención cosas que se supone que ya no son para nuestra edad, pero además de eso también seguramente vamos creciendo con, respuestas, eh, con preguntas perdón, a las que nunca les dimos respuesta y se nos van agrandando cada vez más esas preguntas, pero ya nos da pena hacer esas preguntas porque ya no corresponden a nuestra edad. Y yo creo que la literatura infantil es casi que un espacio seguro en el que uno puede volverse a preguntar cosas que a lo mejor no había entendido sobre la vida. Es como cuando uno... Se nos fue, Valen. Sí, hemos perdido, y nos iba a decir ahí algo <risa> súper importante. Sí, era, era el momento preciso. Ay, no. Mientras eh, Valentina vuelve a conectarse, ya no nos quedan muchos minutos. La idea también es eh, permitir que las personas que nos están viendo en este momento puedan plantear preguntas. Si lo desean, pueden escribirnos. Eh, la red nos dice, abrazamos a todas las personas que se van conectando a la conversación y les recordamos la campaña de donación de libros. Si ustedes tienen preguntas en este momento, nos pueden escribir para abrir un espacio con eh, las escritoras. Y Valentina, estabas en un punto culmen de es tu respuesta. Importante. Estábamos súper atentas. Era, era Vamos, realmente preciso. Se me cerró esto de momento otro qué risa. Qué pena. No, no, ¿Qué nos estaba diciendo? Que les estaba diciendo sí. entonces, pues ya para terminar, para resumir un poquito, que es como cuando uno de verdad nunca aprendió a sumar y restar. Pero ya da, ya da mucha pena decir que uno nunca aprendió a sumar y restar y yo creo que sentarse en un salón de clases de niños de primero que están aprendiendo a sumar y restar, pues es mucho más seguro que ir a decirle a otro adulto, fue madre, yo no, yo no sé sumar y restar. Entonces yo creo que también es un poco de volverse a eso y volver a ese lugar seguro en el que a uno le entregan la información sobre la vida sin prejuicios y sin juzgamientos y sin filtros de nada y volver como a, sí, como a tener esas herramientas para, para enfrentar cualquiera que sea la etapa de la vida que uno está viviendo. Mientras vemos si tenemos eh, preguntas de, del auditorio virtual, por así decirlo, yo quisiera hacerles una última pregunta difícil que tiene que ver con este rol de Tucitala, que les mencionaba al principio, es decir, de personas que cuentan historias, y ya nos contaron algunos rituales que ustedes tienen frente a la lectura, cómo cuidan sus libros, en el caso de Laura que nos mostró que tenía la colección de libros ahí al lado, en el caso de Valentina que nos dio este tip de raya un libro, colecciona el otro. Y yo quería preguntarles, en, en términos de acto creativo, uno entiende que hay labor, hay rutina, disciplina, pero también hay ciertos aspectos que son misteriosos y se escapan a, a normas o leyes, digamos, de la física. Entonces, yo quería preguntarles si ustedes tienen rituales creativos, rutinas eh, para crear, si tienen algún cuaderno especial, si eh, cierta hora del día funciona mejor, ¿cómo crean ustedes? Bueno, en mi caso... Sí, yo soy mucho de rituales, me gustan mucho. Eh, tengo varios cuadernos a, o agendas y sin querer, queriendo, me di cuenta de que uno los utilizo para cosas negativas, eh, unos para sentimientos más bonitos, eh, otro para todo lo que tiene que ver con mi hijo y no fue a propósito, eso se fue dando, como que cuando quería expresar en o algo que me estaba pasando que no fuera tan lindo, Siempre iba al, al cuaderno, a un cuaderno en especial. Eh, yo, y yo pienso, que, yo pienso que todos los escritores somos de rayar en todas partes, yo creo. Eh, yo, si a veces se me ocurre algo, o lo anoto en el celular o en una servilleta, o en cualquier lado, en la agenda de la oficina, en donde, en donde esté. Y eso me parece súper importante. Cada ratico encuentro en el carrete de, de fotos del celular, creo que tomé foto alguna nota que tomé por ahí en cualquier lado para que no se me pierda y algo que yo hago mucho eh, pues en la casa de mis papás que hay acceso al techo eh, es que me tiro en el techo a ver las estrellas como para inspirarme de una forma más celestial <risa> y, y me gusta el frío me gusta irme con la cobija eh, tomarme un chocolate o un vino o algo que me caliente y bajo y digo Listo, ya estoy lista y empiezo a escribir eh, eso para mí es, es uno de los rituales que más me gustan, eh, pero también me inspiran mucho las, las imágenes, eh, las fotos, eh, en el caso del bebé de las estrellas, eh, hay varias fotos que le tomé a Maxi, pues muy, muy pequeño, que incluso se las pasé luego a Valen y yo Valen, es que le tomé esta foto a, a Maxi en donde se reflejaba una, una cobija de estrellas en los ojos, y por eso escribí esto, porque Valen obviamente me preguntó: pues, ¿esta imagen ¿por qué, la, por qué la quieres así? Bueno, yo lo he explicado. Entonces, las, las fotos y, y las eh, ilustraciones también son para mí muy importantes. Incluso le decía a Valen, cuando, cuando estaba eh, ilustrando eh, la segunda edición del libro, yo le decía a Valen: Para mí, Gustav Klim es lo máximo. Yo lo amo, lo adoro con todo mi ser. Y me sueño eh, con tu interpretación de, de, de un pedacito de un, de un cuadro de Gustav Klim que se llama, pues le dicen eh, mamá, la mamá, mamá de hijo, creo que se llama, porque es un pedazo de un cuadro más grande. Y para mí eso también fue inspiración, entonces yo le decía quiero tu interpretación porque obviamente yo eh, pues no soy ilustradora, entonces yo no logré en la primera edición eh, como interpretar. Esa, esa, ese arte de Gustav Klimt, entonces yo pienso que para mí es eso, eh, las imágenes para mí son súper importantes, de donde sea que vengan, incluso a veces eh, con el bebé de las estrellas decía, bueno, quiero hablar un poquito sobre, sin hablar de, de cosas específicas, sobre que Maxi nació en tal ciclo lunar, y empecé a buscar el ciclo lunar y cómo lo veían desde no sé dónde y qué significaba para esta gente. Entonces yo pienso que para mí las imágenes eh, son súper importantes y en cuanto a rituales, definitivamente ver las estrellas. Eh, bueno, yo sí yo sí soy menos cuidadosa que Laura. <risa> yo soy un poco más, más caótica en el proceso, pues digamos que por más que he intentado ponerme eh, sí, como, como ciertas horas o ciertas maneras eh, o, o asigno, por ejemplo, una libreta a, a algo que voy a escribir. Termina siendo un caos. Pero lo que lo que acaba de decir, Laura, es, por ejemplo, es súper importante y es que uno, uno como escritor escribe en cualquier parte. Entonces me pasa mucho que digo, bueno, tengo esta idea, la quiero desarrollar, la quiero madurar, la voy a empezar a escribir en esta libreta y esa libreta termina teniendo pedacitos de papel, pedacitos de servilletas. <risa> Papeles de una chocolatina, lo que sea, hay pegados con, con, con fragmentos de, de pensamientos o de ideas o, o lo que sea. Pero sí tengo un, algo parecido a un ritual y es que siempre cuando me voy a sentar a escribir, cuando digo ya, ya tengo la información mental suficiente para sentarme a escribir algo, me gusta tener como una especie de amuleto a mi lado que sea un libro, que sea un libro que yo sienta que me acompaña y casi que es como un mentor en lo que sea que voy a escribir, trato de elegir un libro que yo sienta que me va a apadrinar en esa tarea de, de, de lo que vaya a escribir, ya sea, eh, sí, ficción, no ficción, literatura infantil, eh, dependiendo del, del tipo de historia que voy a contar, eh, entonces, por ejemplo, a veces tengo un libro de Roald Dahl, a veces tengo un libro de Mijael Ende, a veces tengo Alice en el País de las Maravillas, lo que sea, pero verlo ahí, tenerlo ahí a mi lado, es como, aquí tengo un maestro que si él pudo yo también y, y, y incluso cuando, cuando me quedo en esos momentos en blanco entonces eh, abro sus páginas y leo algo y eso me, me, me no, no tanto como que lo tome como referente pero me desconecta un poco de ese bloqueo y me hace pensar en otra cosa eh, y por ejemplo, esto no es tanto un ritual pero es algo que, que descubrí que me ayuda muchísimo yo soy de las que prefiero escribir a mano cuando, cuando, cuando ya, digamos, que tengo eh, el material más o menos definido, entonces ya sí paso a, a pulirlo en digital, pero siempre empiezo escribiendo a mano. Y me gusta mucho escribir en diferentes lugares. Trato de no quedarme siempre en mi, en mi propio estudio. Soy muy de escribir en la calle, de escribir en un café, eh, en una biblioteca, en un restaurante, en casas ajenas. Eh, me llevan a hacer visitas y yo saco mi cuaderno. Eh, eso siento, siento que me ayuda muchísimo porque siento que tengo la mente como menos encerrada y menos eh, enfrascada y me, me fluye muchísimo más eh, lo que sea que esté haciendo llámese escritura o incluso ilustración Valentina muchas gracias Laura gracias Arley Orozco las felicita les dice que qué bonita iniciativa y ya con esta última pregunta, entonces, dimos cierre a este encuentro. Le agradezco mucho a la red por la invitación, al comité, a Laura y a Valentina, por ser unas creadoras fantásticas, por invitarnos a ver el mundo de una forma distinta, a plantearnos preguntas sobre lo humano, preguntas que nos acompañan desde la infancia, eh, nos siguen acompañando en la adultez y nos seguirán acompañando por el resto de nuestras vidas. Les agradezco mucho y, bueno, queda la invitación para que lean a Valentina, ay, no sé dónde ponerlo, para que lean a, a Laura, a Valentina, sus otras obras también y la obra que pronto pues estará lista. Karime Cardona dice muchas gracias por esta conversación, eh, muchas gracias también a las personas que nos acompañaron y nos seguimos viendo ya sea en el mundo virtual, o en vivo y en directo. Hasta sí. luego. Muchísimas gracias. Gracias, Connie. Gracias, Chao. Connie. Gracias, Lauris. Que estén Muchísimas muy bien. gracias. Chao. Chao. Chao.